vamos a explicar cómo se generan y se gestionan bloques en LibreCAD. Para comenzar, conviene dejar eh, aclarado el concepto de bloque. Un bloque es el equivalente a lo que hemos visto en SketchUp como componente. Un conjunto de entidades gráficas o un solo elemento gráfico que puede ser almacenado como una entidad independiente y que puede ser gestionada para insertarse múltiples veces dentro de un dibujo mayor, o dentro de un modelo de mayor complejidad. Eh, la gestión de bloques, al igual que la gestión de componentes en SketchUp, es muy práctica porque nos permite, entre otras ventajas, generar un elemento una sola vez, almacenarlo y poder insertarlo y cargarlo en nuestro modelo múltiples veces. Es decir, ahorra tiempo en la eh, generación del dibujo y en eh, el, el, el completar eh, con elementos gráficos que van a ser eh, múltiples veces usados. Y la otra gran ventaja que tiene es que este elemento gráfico, al guardarse como bloque, se almacena una sola vez y es reutilizable sin que aumente el tamaño en kb o en, en megabytes perdón, del eh, modelo general porque se guarda solamente una vez y las demás inserciones son referencias a ese modelo que está guardado en la lista de bloques o en la pila de bloques. La misma se encuentra accesible en LibreCAD desde este panel lateral derecho, haciendo clic en lista de bloques, en este caso todavía no hemos generado ninguno, por eso está vacía. Si no tenemos habilitado este panel de lista de bloques, simplemente nos eh, fijamos en eh, widgets, eh, doc areas o doc widgets, y acá tenemos que corroborar que esté habilitado, en este caso está tildado lista de bloques, está visible, si no estuviera visible lo habilitamos desde ahí. Bien, vamos a comenzar a generar un bloque. Lo primero que debemos hacer para gestionar un nuevo bloque es tener dibujado lo que queremos que se convierta en un elemento reutilizable, o sea, bloque. Yo he generado una pequeña mesa de cuatro sillas, una mesa eh, que puede ser una mesa pequeña, tipo como las mesas de café, y la vamos a seleccionar. Es un elemento gráfico que está compuesto hasta ahora. Una vez que esté seleccionado, tenemos la opción de generar desde el panel de lista de bloques eh, nuevo bloque. Este icono que es Create Block, que también está disponible en el menú, eh, en las barras de herramientas donde está eh, el texto, el hatch y las herramientas de inserción de imagen, también tengo la opción de crear bloque Es lo mismo. Yo voy a cliquear en Create Block de la lista de bloques y si se fijan en la lista de comandos, nos pide especificar un punto de referencia. El punto de referencia es el punto de inserción del bloque. Es desde donde yo voy a querer tomarlo para insertarlo o gestionarlo cuando ya esté generado. Yo voy a cliquear en el centro y me pide un nombre. En este caso, lo tipeamos, me voy a poner mesita. Le vamos a dar OK e inmediatamente este bloque en la lista de bloques ya se generó y está disponible para ser usado. ¿Cómo lo inserto? Simplemente... Cuando lo tengo seleccionado, en este caso que solo tenemos uno, no hay mayor inconveniente, pero cuando tenemos en nuestra lista múltiples bloques generados, el bloque activo es el que está eh, habilitado, están, se pueden visualizar o apagar y está seleccionado y eh, se resalta en este color gris. Para insertarlo tengo este icono que está acá en esta segunda lista de iconos de del gestor de bloques insertar el bloque activo para insertar este bloque que está activo fíjense que está señalado resaltado con una selección en gris eh, simplemente toco este eh, icono que es insertar bloque activo lo traigo la cantidad de veces que yo necesite qué característica tiene la inserción que yo puedo hacer una inserción múltiple, es decir, en una matriz. Por ejemplo, si yo quisiera estas mesas eh, insertarlas mmm, más de una vez en, un solo, en una sola inserción, en este caso donde dice matriz, tengo seleccionado 1 y 1 Supongamos que yo quiero estas mesas insertar de una sola vez, 8 mesas. Una matriz de cuatro filas por 2 Entonces tengo generado que yo quiero una matriz de cuatro, cuatro columnas y dos filas. ¿sí? Podría tener tipeado solamente uno y uno y no genero más que una sola inserción. Y en este caso tengo un espaciado por defecto de uno por uno. Si hacemos clic, en este caso se han insertado todas juntas. Bueno, vamos a hacer una inserción ahora con la corrección en la orientación. Lo que queremos es las ocho mesas en un espacio para que puedan ser dispuestas en este local. Entonces le hemos dejado ángulo 90 con un espaciado de 2. ¿sí? De esta manera se insertan y se generan tomando todos los atributos del bloque original. ¿sí? Fíjense que si yo borro este elemento, como ya está insertado, y mientras yo lo tenga guardado en la lista de bloques, en la pila de bloques del archivo, no se va a borrar ni a desaparecer. Bien, ¿qué es lo que nos hubiera convenido hacer para ordenar nuestro dibujo? Generar una nueva capa destinada a contener bloques, porque siempre nos conviene para trabajar ordenadamente, eh, separar todo el contenido de nuestros modelos en capas. Entonces vamos a añadir una capa, la capa se va a llamar en este caso, mobiliario. Ustedes pueden generar luego eh, cualquier capa, o sea, capa carpintería, capa instalación, instalación eléctrica, eh, capa bloques... Lo que importa siempre es que tengamos eh, presente que el contenido de todo el modelo tiene que estar distribuido en diferentes capas para poder trabajar ordenadamente. Le vamos a dar un color, en este caso magenta, y se ha generado nuestra nueva capa en la que vamos a eh, eh, contener los bloques. En este caso, si seleccionamos las múltiples inserciones que hicimos de nuestra mesita, con el icono de etiqueta de atributos de cada objeto gráfico podemos venir a abrir este cuadro de diálogo. En este caso nos indica que no está perteneciendo a ninguna capa. Seleccionamos la opción mobiliario. En color le pedimos que tome por capa. E inmediatamente el objeto o los bloques, mejor dicho, toman los atributos de la eh, capa a la que los hemos asignado.